Lecturas para susurrar al oído Ángeles, de despido, freire Apostados cada uno en una esquina de la cama, le veían cada noche rezar y dormir Una vez quisieron mostrarse, el niño rompió a gritar y su madre trató de convencerle que los monstruos no existían Ellos bajaron la cabeza, avergonzados, y ocultaron su fealdad tras sus alas Club de lectura del Crayusta Don Quijote Rockstar.